Saludos comunidad biocéntrica. Hoy vengo a traeros eh, el arte identidad creada por César, ba César Wagner de Lima Gois de Brasil. El arte identidad es una propuesta biocéntrica que, aun bebiendo del principio biocéntrico del que bebe la biodanza y la educación biocéntrica, arte identidad eh, tiene su propia idiosincrasia bebiendo del mismo principio biocéntrico y es poco conocida en la cultura biocéntrica y, y me parece que es interesante poderla dar a conocer en más ámbitos porque realmente es eh, revolucionaria te cuento un poco su historia porque Todas las cosas tienen un, todo un proceso de creación. Y entonces, uh, a pesar que en un principio pueda parecer que todo se parece más o menos, y, ¿no? y tantas cosas así, en realidad todo tiene su, su nombre, su proceso y su manera de hacer. Entonces, arte e identidad nace de la mano de la creación y de la intención de César Wagner de Lima que que, pues si no lo conoces, César es una de las personas relevantes en la sistematización de toda la teoría de biodanza. Él y, y Ruth Cavalcante y otras muchas personas contribuyeron, formaban parte del equipo de Rolando Toro, eh, sobre todo en Brasil, cuando se empezó a necesitar a, a, a vivenciar la necesidad de sistematizar eh, todas las propuestas que estaban surgiendo. Sí. César Wagner fue una de las personas relevantes que aportó eh, no solo en la sistematización, sino aportes significativos, como por ejemplo eh, el hecho de las cinco líneas de vivencia que Rolando Toro eh, había definido como las expresiones del ser y que estaban en orden de, de represión, de expresión de la o sea, represión de la expresión, pues César, por ejemplo, fue el que llamó la atención al eh, ordenar esas líneas de vivencia en la que Rolando, por ejemplo, había puesto, si no me equivoco mal, que puede ser que me equivoque porque no estoy muy segura, creo que la afectividad estaba en la, la sexualidad, estaba invertido. Cosa que me parece bastante improbable por la tendencia de Rolando Toro a sexualizarlo todo mucho. Entonces... Esto fue una de las aportaciones de tantas. ¿Eh? Al mismo tiempo, César estaba desarrollando eh, la pedagogía comunitaria de la cual es el crea él es el creador. Y, y todos sus aportes comunitarios eh, y su vivencia social eh, fueron realmente significativos para la sistematización de la biodanza. Entonces, César Wagner es una persona que muy comprometida con, el, con, el, uh, con la comunidad, con los derechos humanos, con, uh, con la reivindicación de, de, los, de la cultura, de los pueblos originarios, con, uh, con todo lo que tiene que ver con lo social, político, social, comunitario, Estuvo encarcelado cuatro meses, sufriendo interrogatorios y, y torturas. Y, y bueno, y cuando salió, pues siguió, siguió con su, con su implicación social. Una persona muy querida en Brasil y en todo el mundo. Pues él, en la década... En el año 1990, cuando estaba, junto con Rolando Toro, profundizando en la línea de, de, de vivencia de la creatividad, César Wagner empezó a intuir que la percepción del arte, de la creatividad humana, iba bastante más allá de una, linea, una línea de expresión solamente. Y él empezó a intuir un carácter eh, profundamente terapéutico, transformador eh, y, y absolutamente eh, ligado a la, a la identidad. A partir de allí, en esos trabajos, de profundización en la línea de creatividad fue gestando lo que, Roland, lo que César Wagner terminó llamando arte-identidad entonces ¿por qué arte-identidad? entonces cuando hablamos de arte estamos hablando de, de la expresión del, de, de la expresión del ser del Ser en el Mundo, de Martin Heidegger. De esa interacción constante, de, de eso que, que yo percibo que es lo que está fuera y que me reconstruye a mí mismo y a mí misma en el momento en el que soy consciente de esa interacción. Entonces, cuando manifiesto, lo manifiesto de, de una forma creativa, surge el arte, lo que conocemos como arte, que es una expresión de nuestra creatividad. César Wagner intuyó que el arte en sí mismo, que tiene un lenguaje simbólico eh, que pertenece al consciente y al inconsciente, y que de alguna manera plasma a aquello que percibe de una manera consciente, pero que también existe en el inconsciente. O sea que, de alguna manera, es una revelación revelación de aquello que existe incluso antes de todo nuestro proceso reflexivo o consciente. Por tanto, César empezó a intuir leyendo, inspirándose en, en, en autores, como por ejemplo, te los voy a nombrar aquí, Lise da Silveira, la mujer que realmente creó las bases para la arte terapia, una psiquiatra brasileña. Jung, por supuesto, con todo su, con todo su aporte en la, en la creación, en la creatividad. Augusto Boal, Artaud, Signor Brecht y otros han sido la fuente de inspiración para César Wagner. Eh, entonces, César empezó a intuir que el arte no solo es una expresión, sino que el arte es la expresión de mí misma en el mundo. Por tanto, por tanto yo soy arte y soy la propia obra. Y esto está ligado íntimamente a la identidad, a la identidad que... Si bien es permeable porque va mutando y se va transformando en la medida que voy interaccionando con el mundo externo y voy tomando conciencia de cómo, cómo soy yo en el mundo a partir de esa historia de vida, de la cultura, de todo lo que ocurre y de esa, de esa constante interacción, mi identidad se va transformando. Aunque hay algo de mí, de mi ser... Que no se transforma. Esta es la paradoja. Ser humano y ser divino a la vez. Ser arte y ser la obra. Ser la música y danzarla, como es la propuesta de, de Rolando. Entonces, arte-identidad tiene... tiene su propia metodología que se, se, se sigue gestando, porque está viva, se sigue gestando, y, y es tan importante que la educación biocéntrica la adopta como una de las vivencias pedagógicas biocéntricas que forman parte de la, del método integrativo biocéntrico. Entonces, la, la percepción de ser arte y obra a la vez, tiene una implicación de, de revelar y revelarme que soy yo, qué soy yo, de una manera individual y grupal. Gracias también a la vivencia que se genera en el grupo. Evidentemente estamos hablando de que arte identidad se fundamenta en la vivencia, por supuesto, con toda, como todo la, la, el modelo biocéntrico ¿eh? que se fundamenta en la vivencia. Entonces, el sentirse viva, el sentirse vivo, conectado a la vida es en sí mismo arte. Porque somos diferentes y a la misma vez somos uno. Porque el proceso creativo surge de, de un lugar eh, interno donde todo ya es y es en ese en ese caminar hacia adentro traspasando el ego que dificulta mi expresión auténtica de auténtico humano auténtico ser humano que es divino y humano a la misma vez, cuando podemos llegar, o sea, recorrer ese camino de, de retorno hacia el ser interno, hacia, hacia la mirada del corazón, como dice el Evangelio de María Magdalena, allí solo, solo existe el amor que yo soy. cuando me permito expresarme como arte cantando, danzando, modelando, dibujando, una, creando cualquier cosa que esté, que forme parte de mí, manifestando, revelándose en el exterior, allí estoy transformándome a mí y al mundo a la misma vez. Y eso se da en un proceso global. Entonces, la creación, aquello que se revela allí afuera, eh, se, da, se da de una manera individual, y de una manera colectiva. Siempre en el momento presente, en el aquí y ahora. Entonces, no sirve lo que tú ya has aprendido o aquella canción que tú ya sabes cantarla. No. Créala en este mismo instante. Porque es este mismo instante el que, el que nos hace, el que nos devuelve al ser que yo soy. Cuando me permito que se convierta en una vivencia, no en un acto de hacer, sino en una vivencia en sí misma: ser arte, en danza, ser música. Entonces, ese proceso de revelarme a mí misma, en, ese, en esa constante expresión que se nutre del ser mismo, en el instante presente, esto modifica no solo la identidad, y mi expresión en el mundo, sino modifica al colectivo, porque genera la profunda vivencia de, de estar viva, de, de ser libertad y ser libre. Esta es la paradoja, ser divina y ser humana, ser corporeidad, vivida y viviente, ser en el mundo y en el mundo, y con el mundo. Entonces, esta propuesta de arte identidad es realmente reveladora. Yo he tenido la suerte de formarme con César Wagner, y te puedo decir que en las aulas de arte e identidad que, y en los talleres que, que desarrollo, la transformación es extraordinaria, porque hay una creencia muy instalada por, por el sistema uh, en el que, el sistema antropocéntrico, que el arte la vida, la expresión del ser, tiene que ser de una manera concreta, que es la manera normalizada. La manera en la que te aseguras que te aceptan, que te quieren, que te reconocen. Te aseguras una falsa sensación de pertenencia. ¿Y esto por qué te lo digo? ¿Esto por qué te lo estoy diciendo? Porque, aparte de que arte e identidad se conoce poco, muy poco se conoce, sobre todo, incluso en el ámbito de, de, de la cultura biocéntrica, se conoce muy poco. Arte e identidad tiene la capacidad de generar acciones, transformadoras dentro y fuera, ¿sí? en el colectivo. Por el, entonces tiene una función eh, sanadora en sí misma, ¿sí? individual y colectiva, porque todo se produce desde el colectivo. Entonces, quiero darte algún ejemplo para que tú puedas tener como más, eh, más referencias, de lo que podría ser, porque a simple vista puede parecer que, que no hay diferencia con la línea de creatividad de biodanza. Y la hay. Fíjate que te voy a mostrar una, una tabla de diferencias entre arte-identidad y arte-educación, arte terapia por ejemplo. ¿eh? Que, son, que son las... O sea, son los métodos que utilizan el arte como para, de una manera u otra, y para diferenciarlos, lo que te quiero contar es que, por ejemplo, arteterapia es un, o sea, se origina históricamente en un, en un contexto terapéutico, de tratamiento eh, de, que hacían los psiquiatras, para diagnosticar las dolencias mentales. Y surge en la década de los 40 en los Estados Unidos. Margaret Naumburg sistematiza la arteterapia, dando impulso al uso de las artes en el proceso terapéutico. En arte-educación se instituye en el año 98 aproximadamente, quizás antes en Europa, ¿sí? se instituye la enseñanza del arte en la escuela como una parte de, de, de, del, del currículum de las áreas de la humanística. Y entonces, su función, su función es la expresión creativa ¿sí? como un elemento educador del ser. arte-identidad. Nace en 1990, a partir de los trabajos de biodanza con la línea de la creatividad y con la danza de las máscaras, curiosamente, ¿eh? con la danza de las máscaras, que es allí cuando, cuando César empieza a, a intuir esa parte fundamental que tiene, con, que, tiene que ver con la recreación y la constante transformación de la identidad de, de ser en el mundo y con el mundo a partir de la danza de las máscaras bueno, su estructura metodológica en arte terapia depende del profesional y del local de la actuación elabora la elaboración artística y la reflexión sobre la obra resultante, la reflexión y la elaboración artística a partir de un análisis, una reflexión de lo que quiere decir, porque estamos hablando de terapia. Entonces, en arte de educación, la estructura metodológica, eh, la idea es que el contenido que se, que se aplica para que se desarrolle el arte, aparte de unas técnicas concretas, de enseñar técnicas concretas, es que produzca gozo, placer, ¿sí? lúdico, creativo, y que la transformación, la transformación se dé a nivel físico y psíquico, integralmente. En cambio, en arte identidad se propone una vivencia biocéntrica, ontológica, que es la parte de biodanza, ¿no? y eh, epistemológica, que es, es la parte que tiene que ver con educación biocéntrica, de la cual bebe ¿no? también. ¿Qué es lo que procura la arte terapia? Eh, lo que procura que ocurra, pues busca un proceso de elaboración de los contenidos internos. Al expresarlos fuera, busca elaborar en esos contenidos una información. En arte y educación eh, es la comprensión y la expresión del contenido, de eh, realizar la técnica y, y expresarla, eh, expresar aquello que hay dentro, expresarlo tal cual. En cambio, en arte y e identidad, lo que pretende es facilitar la expresión de la potencia de la vida y de la uh, de la expresión de la identidad que es bien distinto expresar la potencia los potenciales internos de ser en el mundo bien entonces eh... Quiero leerte también algo que me pareció muy bonito, escrito por, por, por Almeida en el año 1994 y que es inspiración para César, cuando habla de la vivencia, de la vivencia de arte e identidad como proceso de creación y revelación de sí mismo, como arte y obra. Dice, ¿qué es vivencia? La, la vivencia es... La vivencia tiene sentido. La vivencia no separa mi alma del alma cósmica, como hacía el paradigma cosmocéntrico. La vivencia no aparta mi cuerpo de mi espíritu, como hacía el paradigma teocéntrico. La vivencia no jerarquiza la creación no me vuelve dicotómico, como hace el paradigma antropocéntrico. La vivencia me funde con la vida, me hace biocéntrico. Es muy bonito. Bien. Dice, lo más importante del arte no es el entendimiento y sí la propia expresión de aquello que crea. No necesito entenderlo. Solo mostrarlo. Mostrar esa creación. Mostrarme. Tener el coraje de mostrarme. Pues, y hay algo que también quiero compartir contigo. Que es... Eh, cuando, habla, cuando César habla del facilitador de grupos, voy a leértelo porque es muy interesante... Y es un aporte a la cultura biocéntrica. Dice, el término facilitador de grupos, facilitadora de grupos, muestra con claridad la función de volver el proceso grupal más fácil para generar apoyo mutuo, cooperación e integración, generar convivencia afectiva y democracia. El facilitador, facilitadora conduce procesos sociales y humanos en general profundos. Facilita situaciones y expresiones, expresiones sociales e individuales que requieren posturas profesionales y personales coherentes con la situación en cuestión. Fíjate aquí la importancia de lo social. Este es un aporte muy interesante a toda la cultura biocéntrica de la cual por ejemplo biodanza sí que habla de la comunidad pero ese énfasis en lo social no existe de ahí la gracia en mayúsculas de esa cultura biocéntrica creada uh, a partir de el biodanza que tienen en común el principio biocéntrico, biodanza, educación biocéntrica y arte e identidad. Como tal, eh? teniendo, teniendo el principio biocéntrico en su principio, aunque expresiones biocéntricas hay, hay muchas, como los juegos comunitarios, por ejemplo, hay cooperativos que se llaman, entonces dice que el, el facilitador y la facilitadora ha de tener uh, unas capacidades, ¿eh? Un, unas características necesarias, como son la inserción comunitaria. Esto es muy interesante. Dice, el facilitador facilitadora necesita ser una presencia viva y activa en la comunidad. Estar con los demás y disfrutar de eso. Fíjate que no es un rol, está inmerso. Percibirse construyendo con los otros una realidad cada vez más comunitaria. Por eso es un agente de cambio social, referenciado en un sentimiento de ciudadanía y amor a la vida. Un educador o educadora biocéntrico. Segunda característica, coherencia existencial, es la integración entre sentir, pensar y actuar entre interioridad y exterioridad. El facilitador, facilitadora, necesita continuamente profundizar la integración consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. La coherencia existencial es nuestra espontaneidad e inocencia. Nuestra verdad natural y nuestra honestidad existencial. Fíjate qué bonito cuando está hablando de nuestra inocencia. Que no debemos perder nunca. Nunca. Cuesta lo que cueste. Tercera característica, dice potencia personal. Es la capacidad de ejercer nuestra presencia en el mundo como una cualidad de humano. Y entre paréntesis dice autenticidad, aceptación y empatía. Cierra paréntesis. De ser visible y amoroso con los demás. Influir con sensibilidad y profundidad en el lugar donde, va, donde vivimos, donde estemos. Bien como una construcción de relaciones humanas y sociales más saludables, o sea, potenciar las relaciones saludables allí donde estemos, sea manera esporádica, temporal o donde vivas. Decir respeto o valor personal al valor personal y al poder personal. La potencia personal. Es respetar el valor personal y el poder personal. ¡Qué bonito! El poder personal. Tan... que tenemos que aprender tanto de lo que significa eso poder personal cuando por otro lado estamos hablando de no perder nunca la inocencia y entonces ¿cómo hacemos para resignificar el poder personal con inocencia? Es bien interesante. Capac otra capacidad que necesita tener, según César Wagner, el facilitador y la facilitadora, es la capacidad de vínculo. La relación profesional tradicional requiere distancia que sitúa al otro como objeto de intervención. Eh, y entendemos que esto o sea, no es así en el facilitador y la facilitadora biocéntrico. Urge la necesidad de humanización y acoger, de posturas de mayor aproximación por los profesionales de la salud, los educadores, desarrollando así la capacidad de formar vínculos con los participantes del grupo. Desarrollar vínculos. Mira qué interesantes, vínculos saludables, por supuesto. <risa> Otra capacidad, el conocimiento científico y técnico, por supuesto. Está, fíjate que está en el quinto, en la quinta característica y dice el proceso de facilitación requiere un buen dominio de teorías y técnicas grupales. No es algo que pueda ser realizado de cualquier manera, con informaciones superficiales o solamente por intuición. <risa> Trabajar con grupos no quiere decir juntar personas para una determinada finalidad. Requiere formación específica para tal actividad. Esto es muy importante. Muy importante. Porque cuando estamos trabajando con personas, cuando estamos eh, desarrollando trabajos con personas facilitando espacios donde las personas van a hacer un viaje hacia sí mismas y hacia los otros para autodescubrirse en esa, en esa paradoja de ser divina y humana a la vez. No podemos hacerlo con la intuición solamente y por cierto no se puede dejar sin intuición por supuesto pero ha de haber un dominio de la técnica una seguridad en sí mismo de que aquello que estás haciendo tiene una consolidación y una experiencia interna basada en, pues, en los estudios, en la experiencia en el aprender y como sexta Sexta condición habla del, del manejo democrático del grupo. Mira qué interesante, dice el proceso grupal eh, en su indeterminación presenta también ciertas regularidades sometidas a un conjunto de conductas, normas y valores de la vida en el grupo. El facilitador precisa respetar eso para que progresivamente pueda facilitar un proceso de cambio en el grupo y en cada participante, cada participante, o sea, en el grupo como colectivo y en cada singularidad. Es importante no romper el momento del grupo y sí transformarlo en algo más profundo y evolutivo. Para los participantes, por tanto, es importante que se cree un grupo, en el grupo un clima de crecimiento y apoyo que requiera del facilitador un manejo sincero y democrático del proceso grupal, facilitando así a cada persona expresarse en su propio tiempo y en su manera, en, por medio de su habla, de su gesto, y de su acción positiva. Estamos hablando del el facilitador de grupos dentro de la visión de César Wagner de eh, la pedagogía comunitaria, arte, identidad y educación biocéntrica. Y sigue. El, el facilitador, facilitadora debería tener la capacidad de apoyar y dar límites. <risa> El facilitador es esencial en este proceso de apoyar y dar límites por el hecho de actuar prontamente con experiencia, sentido crítico, respeto, firmeza y afecto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sentido crítico, respeto, firmeza y afecto. Porque a veces caemos en el asistencialismo, en el demasiado rigor. Pero en, en los espacios biocéntricos más bien es demasiado afecto. Afecto que lo que hace que es uh, casi hace como de un maternaje. Entonces cuidado con eso, porque nosotras somos... Facilitadoras y facilitadores de grupo. Y fíjate qué importante que dice es apoyar y dar límites. Esta es, esta es una, una gran observación. César es una persona muy sabia. Dice, el facilitador y la facilitadora han de tener fluidez verbal. El habla del facilitador necesita ser clara, fluida y sintonizada con las personas que participan, permitiendo que la información sea un flujo sincero y comprensivo. Parece obvio, ¿eh? pero hay que estar atenta, transmitiendo profundidad, serenidad y seguridad, elementos necesarios a una comprensión mayor del proceso de sí y del grupo. Y ha de tener, por último, ha de tener didáctica. Capacidad del facilitador de utilizar los recursos disponibles para crear un contexto de aprendizaje y crecimiento que responda a las necesidades, posibilidades y limitaciones del grupo. Sea en la expresión teórica, en la reflexión, en el diálogo o en las dinámicas y vivencias o incluso en cualquier otro tipo de comunicación verbal o no verbal, en el grupo. Didáctica, tener recursos que se adquieren con la experiencia, que se adquieren con la experiencia. Por eso es en educación biocéntrica, en la cultura biocéntrica, pero sobre todo en educación biocéntrica, que es donde yo en lo he visto muchísimo más porque forma parte del propio método integrativo, es el apoyo constante de la persona que ya es facilitadora o es didacta con las personas que se inician como facilitadores y facilitadoras. Ese apoyo, esa, ese, eh, en, en educación biocéntrica exige el madrinazgo. Mira qué lindo, amadrinar la aquella que es experimentada, que tiene más experiencia por años y por, bueno, por, por todo lo que, lo que implica ser facilitadora y educadora, biocéntrica, a, a madrina, a a, a, a personas noveles, afines. Y a madrinar, ¿qué quiere decir? Acompañar, poner límites empujar, retener, crear espacios de reflexión, de autoevaluación constante. Es así como creamos comunidad. Es así como podemos integrar cada vez más esa parte de ser en el mundo con el mundo. Y hablando de arte e identidad, de ser obra, de ser la obra y el arte mismo. Esta, esta propuesta de César Wagner es muy interesante. Bueno, entonces en, en, lengua, en el lenguaje de arte e identidad pues, se usa eh, pues, el, el, el dibujo, la expresión poética, o la prosa, eh, o sea, la expresión literaria la danza, el teatro, la interpretación, las performances, el collage, en fin. Este era mi interés, presentarte el arte de identidad creado por César Wagner, que forma parte en estos momentos de la, de el, la cultura biocéntrica Fundamentada en el principio biocéntrico, que está compuesta por tres elementos diferenciados entre sí, aunque beban del principio biocéntrico, los tres que son biodanza, educación biocéntrica y arte e identidad. Entonces, biodanza la primera, educación biocéntrica después, que empezó a gestarse en el 83 como tal, por Ruth Cavalcante y César Wagner bebiendo de la fuente de Rolando Toro, del principio biocéntrico y de la inteligencia afectiva. Y eh, después en el 90, arte identidad. Aunque ya te digo que eh, propuestas biocéntricas que no beban del principio biocéntrico en sí mismo, en lo que forma parte de su modelo teórico o su metodología de trabajo, hay muchas hay muchas, como, como hay personas que aún sin conocer la educación biocéntrica o, o, la, o la biodanza, son biocéntricas en sí mismas, porque está en su interior, en su semilla. Bien, confío en que haya sido de tu interés eh, esta propuesta que, que te ofrezco y que te ofrezco hoy. Y que como siempre, si le das un me gusta al vídeo, me ayudas a que se difunda el, el, el, el conocimiento. Eh, si te suscribes a mi canal, pues también te lo agradezco un montón. Puedes encontrarme también en mi canal de, de Telegram. T.me barra inclinada Universe Biocentric y en mi página web, universbiocentric.com, donde ahí encuentras también mucho material del paradigma biocéntrico. Muchas gracias. Amor y servicio. Hasta otra.